Yo, Oye, pues ahí están los estos güeyes de los, ¿cómo se llama? Noventas, pop tour o no sé pop, qué. O sea, o sea, pues se juntaron todos los chidos de, del pop de aquellos años y les está yendo poca madre, pero no les iría así en solitario y ni cerca. Eh, y es que también hay una cosa que sí lo observaron del reggaetón, porque los reggaetoneros empezaron a hacer. Los duetos. Como los raperos. ¿no? ¿no? Mira, yo te voy a decir algo que, que, le, que le digo mucho a las bandas, porque estoy haciendo videos musicales para banditas este, locales y así. Y es lo que les digo: el rapero, el raperito de las colonias, el cholito, el reggaetonercito, esos güeyes entienden que tienen que invertirle ellos de su bolsa para hacer un videoclip, un video musical, y luego invitar y le pagan a otro rapero más exitoso para que salga en su video, pero entonces compartan su canal y al pagarle a este rapero, este rapero ya ganó, pero estos güeyes ganaron porque el otro lo comparte, entonces tienen más vistas y es una cadenita que va creciendo, creciendo, creciendo. El rockero está con la idea, los de antes y los de ahora, salvo obviamente los que han triunfado, pero los, la, la, la otra gran mayoría que está tocando en bares, está esperando que llegue una disquera y le dé un cheque por un millón de dólares, y entonces ya su, gran, su música va a triunfar. Así no funciona, y menos ahora, ¿Y, y, y, y Tú lo sabes, eso... Esas son historias de cuentos de hadas, ¿no? De hadas. Un grupo de artistas fueron a picarle, a pararse, a tocar, a estar ahí duro y duro, a que los batearan. El caso de, de, los, de, los, de las insólitas imágenes de Aurora, ¿no? Ok. Ahí está, buscas el video este, de Lauriano Brizuela y salen de Backing Band, ¿no? Sí, eran la Backing Band. Y, a mí me encanta, yo te, pero me di cuenta hace unas semanas, ¿no? Y yo que he puesto esa canción un montón de veces y el video, pero. Ah. <risa> ¿no? Eh, intento escaparme de ti sin conseguirlo. Y todo lo que tuvieron que pasar para Marcó llegar... Marcó atrás ahí. Dándole. Y claro, y lo que tuvieron que pasar, y ahora, pues vive en Playa del Carmen, ahora ya vive en otro lado, y la verdad es que disfruta haciendo su música. Hay que hacer muchos sacrificios y no hay que tomarlo como... Eh... Pues como si fuera denigrante, ¿no? Al contrario, todo, todo esfuerzo no, se sí. respeta, ¿no? Sí, sí, sí. Y más cuando estás haciendo lo que quieres. Y hay que chambear. Lo que dices de, de invertirles es bien importante. A mí si sí me preguntan, en serio, seguido. Oye, Manuel Oco, mira cómo le hacemos, bla, bla, bla. Y ahí, este, ¿cómo, ¿cómo podemos acceder a esos lugares? Porque vemos que a lo mejor nada más entre cuates echan la mano. Pues ya se ven los compadrazgos y solo ciertas cosas ya sabes tirando de nosotros somos los marginados a nosotros nadie nos pela pero si sí les pregunto bueno pero qué estamos bueno qué estás haciendo uh -huh. cuándo fue tu última grabación ¿Qué, cuándo fue tu último concierto cuánto, cuánto estás dispuesto a, a gastarte para tu próxima lanzamiento uh -huh. no es que ya pues, eh, y empieza la actitud bueno no Mira, lo que es claro, como un, abres una tienda de abarrotes tienes que tener 20 pesos, 10 pesos para la mercancía, 5 para las rentas de los próximos dos meses y otros 5 para vivir. no, no, es nada no, así. Lo que el... pasa es que no, ven la banda como lo que realmente es una empresa, un negocio, un, si es que quieren hacerlo si no, no, no, por por amor al arte, es válido, no, y ahí no, no, no, bares que les dan las chelas oye bien. que por cierto hay un hay un chef... Que se está haciendo viral porque manda la chingada a los influencers porque le, le, le ofrecen intercambio. Pinches bares, ¿cuántas veces no les dicen? Te, te contratamos, pero no te vamos a pagar, pero te damos promoción. No se hagan pendejos también, los de los bares. O sea, no, a los 10, pues, pues si contrata. Eso sí, yo también en, en eso estoy muy. O sea, si sí hay una, hay un punto, ¿no? si sí vas a gastarte una lana, pero tampoco estás dispuesto a que te exploten por explotar. No, no, no, no. no. Una cosa, una cosa, son, cosa invertir. Hay que ser inteligentes. Yo les digo a otros amigos, güey, ¿a qué vas a esa tocada? No va a haber gente, este, mejor esos 5 mil pesos que te va a costar ir a tocar, graba una canción. Uh -huh. Con esos 5 mil pesos, mira, de verdad quieres tocar gratis, mejor contrata un buen audio y busca una plaza pública, que te el permiso y ahí te va a ver un chingo de gente. Sí. O métele esos 5 mil baros a, a, al Facebook. ¿no? Sí, sí, o sea, sí, de acuerdo. Y a mí me lo dijo un director de una radio, le dije, oye, ¿cómo vamos a entrar aquí? Que la fregada me dijo, mira, mami, si tienes posibilidad, aviéntatelo por ahí, va a ser más fácil porque estos cabrones están poniendo mucho pie, ¿no? Sí. En la radio pública. En, en, en... Y entonces dije, ¡Ah! no, al principio no lo tomé. Ahí en el comentario. No, claro. Uh -huh. Dije, no mames, me está cerrando las puertas, ¿no? Y dije, es alguien que conozco y que aprecio mucho. Pero es la verdad, pero es me estaba diciendo. Pues o sea, es que así era, o te, o te aclimatas o sí. te aclichingas. Bastante coherente y después me dijo, no, te lo estoy diciendo por mal rollo, a mí no me deja ni trabajar, yo que soy el director de la estación, todo tengo que pedir autorización más arriba. Entonces mejor, si eres mi compa, sí te estoy diciendo cómo hacerlo más fácil. Uh -huh. es decir, pues sí, puedes tirar tu dinero aquí, pero te va a ser más ridículo por allá. Y le dije, ok, ok, y esas cosas las vas escuchando, las vas experimentando, te vas dando cuenta de que funciona. Uh -huh. y, y porque siempre ha sido así, ¿no? Entonces, creo que para hacer una banda ahora tienes que cambiar la, el chip de cómo iniciar tu banda, ¿no? No es como irte a meter a los bares a tocar y esperar a que llegue que de cagada iba pasando por la carretera y te encontró y te dio y dijo, ok, esta la voy a firmar y la voy a hacer como sin bandera. No, está muy cabrón que pasa eso. Todos los compositores te han tenido que ir a parar, a mí me consta, y pocas historias han sido realmente de que, pues, te vi en la calle y te hice artista, ¿no? O sea, esas son como cuentos de... Ara. Y si llega a pasar, mira, puede ser, es como una aguja en un pajar. Sí, ¿no? mira, a lo mejor ahora con este, eh, con esta tendencia, cosas que se vuelven virales, y, sí ha pasado que graban a alguien y, y, y canta bonito y entonces se viral, pero esto dura lo que dura, también la misma viralidad, luego ya se vuelve a olvidar ah. la gente y al que sigue, ¿no? Aquí el tema es que si vas a ser persistente y, ese, y, y tu carrera es esta, y hablo ahorita de la música porque están, estamos hablando contigo, pero aplica a la televisión, aplica a la que sea, ¿no? Al pues patro. tienes que estar chingue, chingue, chingue, y hacer tu propio... O sea, encontrar tu destino, tu propio camino. Esa es la, ley, esa es la vida. Y si no te gusta, pues aunque no te guste, esa es la vida, ¿no? Y no, vuelvo a lo mismo. A, la, a estas alturas, obviamente, muchos dicen, ah, qué chido, les ha ido bien, la tremenda y todo, pero también nos dicen que no, nos rompen el corazón, así que dicen, no, oye, puedes estar en este festi festival, uno busca, ¿no? Uno tiene que estar también buscando la chamba, o sea. Sí. Porque si no estás ahí, pues los promotores dicen, ay, güey, pues hay un montón de bandas que están actuales y están aquí paradas a mi lado. Sí, entonces, sí, sí. Entonces, si estás 20 metros atrás, pues no te van a ver, entonces hay que estar ahí. Y hay momentos donde te dicen, este año no. Nosotros te llamamos. Y con eso, pues hay que aguantar, hay que vivir con eso, ¿no? O sea, uh -huh. yo, también preguntan, pues, ¿qué consejos nos dan? Pues, aguantarlos, ¿no? Aguantarse, porque a primeras de cambio... Nos doblamos al... Este, a, mí me, a mí personalmente es algo que casi no he contado, pero me caga pedir cosas, tal cual. Porque no, me, me frustra demasiado que me digan que no. Pero he tenido que aplicarme y, y tocar las puertas, ¿no? En algunas me han dicho que sí, en un chingo me han dicho que no. Uh -huh. o sea, y aquí sigo vivo, no me pasa nada. Pero creo que... Eh, pues hay que tener un poquito más de temple con eso, ¿no? O sea, y, ya, y aguantártela así, no, no, no creértela, de repente se sacan de onda de, ay, no me reconoció fulano, pues ¿quién se cree que eso? Pues güey no tienen la obligación de reconocerte la gente sí. todo el tiempo, Oye, el que papá. decía, era Markovich de Caifanes, decía, el día que salga en los libros de texto de primaria si alguien no me conoce, pues me ofendo, ¿no? pero pues si no, pues está cabrón o sea, no, o sea no, no, no te puede hay, conocer que, todo. hay que vivir y, y, y ser, usted, que es humilde, es la palabra, y si sí lo digo con eso porque me lo han dicho grandes, uh -huh. eh, Manuel Loco, hay que ser humilde, ¿no? Uh -huh. O sea, mexicanos y extranjeros, entonces, y eso lo, lo valoras, ¿no? Sí, pues, sí, sí, sí. pues es que vuelvo a lo mismo, pues es que tienes que, porque digo, mira Luis Miguel ahí le anda chingando y es Luis Miguel y tiene que sacarle a vender la historia de su vida en Netflix y luego con eso, o sea, otra vez le invierten para que Netflix salga, entonces toda la gente voltea otra vez a ver a Luis Miguel y otra vez sale las listas de Spotify y otra vez puede vender conciertos porque ya estaba de capa caída.